Me di cuenta como let me fly uh. Salir a buscar una vida y no suerte Lo bajo no encaja en la caja de tu propia muerte Tiraste una bala confiado esperando que acierte No quieres ni ver, no quieres ni ver, no quieres ni ver Salir a buscar una vida y no suerte Lo bajo no encaja en la caja de tu propia muerte ¿Van esperando que acierte? Mm, mm, mm, mm, no quieres ni ver, no quieres ni ver, no quieres ni ver, no quieres ni ver, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Quiero que despejes para ver si es Eso que está dentro y vos bueno, no lo sabes Puede en un instante llegar a donde no ves Dicen de todo y no cambian nada Nada en un mar lleno de camaradas Donde no hay parada, todo te agrada Nadie te dispara, nadie te hace cara Porque eso es muy cara Eso tiene un precio y pocos lo pagan No me como el verso, a muchos se cagan La luz se le apaga, bajan la mirada No tienen manada, son mente cerradas Parece mentira, de la misma sangre distinta, distinta a la cría No hay quien se de sangre ni quien de la vida formamos forma y ya no se ve en salida No se ve en salida pero me motiva para que lo escriba Tenerlo por cierto así es esto No bajes los brazos aparte el resto Total el circuito no está compuesto Salida a buscar una vida y no suerte Lo bajo no encaja en la caja de tu propia muerte Tiraste una bala confiado esperando que acierte No quieres ni ver